Sí. Vale, voy, 3, 2, 1 Claqueta ¡Acción! Tenemos una claqueta, tío Vamos a usarla está ahí, está ahí. Dale, dale, corre Que eso queda guapo Somos como siameses, estamos unidos por, <risa> por, un, por un hilo por un Cosas que no le debes decir a un dibujante, parte 2 Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a hacer una especie de remember, ¿vale? Porque hubo un vídeo que hicimos aquí en el canal que se llama Jamás le digas esto a un dibujante y lo petó y moló lo mucho petó. Eh, gustó un montón y vamos a hacer una segunda parte de este vídeo porque habéis dejado un montón de comentarios de cosas que os han dicho a lo largo de vuestro camino artístico y creo que merece la pena hacer una pequeña recopilación de los sí. mejores comentarios y momentos de momentos <risa> estelares de comentarios de, random de, comentario de, de la gente random sí. que os han dicho así que nada bueno está con nosotros Arganza ya le conoceréis en <risa> sí. cualquier caso canal, su canal en la descripción y vamos a empezar vamos a ver Quién ha dejado el comentario y cuál ha sido el comentario que le han dicho a esta persona, ¿vale? El primer comentario es de Imanol Alegre y dice así: Si yo dibujara, lo haría mejor. Y dice: Pues dibuja. Y dice. Es que llevas dibujando muchos años. Es como, <risa> <Sí>. Vale. <Es risa> pues, pues échale tu años. No, vamos. Sí, no, sí es, que, es que mola mucho. Es, no lo hago porque no quiero. ¿No lo hago? Claro, sí, si sí, yo es quisiera. Como, claro. Es como, claro. Si excusa voy a tener. Me digas lo que me digas, sí. voy a tener excusa, o sea que no. Sí, es genial. No. El siguiente comentario es de MDED Espacio S. Y dice así: Cuando una persona que quiere dibujar pero no le sale en sus primeros intentos, te dice, ¿Cómo es que dibujas tan bien? Y dices, Pues practicando. Dice, pero yo practico y no me sale. Pues practica más no tengo. Es que no tengo tiempo Además, <risa> tú tienes talento y naciste con ese don Ah, claro que sí <risa> Lo mismo, más excusas No, pero ¿cómo dibujas? Pues hago esto y esto no, eso es que a ti es que eso es que por nah, tú sabes no dibujar. Ser. Nah, no, ¿Cómo va a ser no eso? me voy a esforzar. No claro. te preocupes. No, no ni lo intentes. No. Siempre todo el mundo tiene una excusa siempre para es como sí, no es no no no puede ser por el esfuerzo. Es como el esfuerzo es imperdonable. Como digas te tienes que esforzar tienes que, ya todo el mundo te es como no no no te odio porque me has dicho que me esfuerce. Sí es como no, es, es como que todo el mundo la, yo creo que es como todo el mundo cree que puede dibujar no en plan de no yo sé yo podría dibujar mil veces mejor que tú. Pero nadie, nadie quiere demostrar, nadie quiere hacer el, ese, ese pequeño esfuerzo. Sí, es, de... es como enséñame el truco, <risa> porque ¿Enseñame? tiene que haber un truco. Enséñame el truco, eh, yo sabría hacerlo. <risa> el siguiente comentario es de Regina Capello, a mí me gusta decirlo en italiano. Es que me... Igual es italiana, no sé. Igual bueno, es italiana, bueno, igual sí. Me gusta el nombre, like. <risa> y dice así, un pendejo que no tiene idea de dibujo, ese dibujo es muy bueno, ¿en dónde lo copiaste? Y bueno, pues ella dice, pues, yo puta Sí, es el típico de, ¿dónde lo copiaste ese dibujo? Sí. Ese dibujo no puede ser tuyo, está muy bien ¿no? sí. sí, es imposible es, sí. El... A mí me lo han dicho muchas veces eso sí. de, es, Está muy bien el dibujo, no parece tuyo Total es el, el, el es, el es el, Sí, es lo más este, bonito que me has dicho Sí, es lo más, lo más bonito sí. que me dicho Sí, este me lo decían mucho, sobre todo al principio Que era cuando más se enseñaba Los dibujos a la gente, en plan de, mira, ha hecho esto tal Yo creo que es cuando la gente no sabe cómo dibujas Y ve que de repente, pues, estás practicando Y te empiezan a salir las cosas, es como... Esto no has hecho tú. No, no, sí, es, si, ¿tú yo, si yo no puedo, tú tampoco tú puedes. ¿tú tampoco puedes? Claro. No, sí. Nada. Sí. El siguiente comentario es de Eric gaona y Dice así. Eh, a mí frecuentemente cuando dibujo en lugares públicos me preguntan, ¿lo hiciste tú? ¿Tú dibujas? ¿Lo estás dibujando? Y dice, me han preguntado tantas veces que ya respondo a lo gracioso. Y mis respuestas favoritas son las siguientes. Y dice, no, si yo escribo, <risa> vale. no lo dibujo, lo imprimo. Esa, esa es la prueba. Y dice, no, lo hace el lápiz, yo solo lo sostengo para que no se caiga. Esto es la, la manía que tiene la gente de hacer preguntas absolutamente absurdas y obvias. <risa> preguntas de mierda, como cuando sí, te y te dicen, ¿te has hecho daño? Sí. Y te vas tirando el suelo y dices, ¿tú qué crees? <risa> hay, hay que hacer un ranking de preguntas tontas, pasa muchas veces, eh, ¿dónde están los hielos? en la cama dónde van a estar, o sea, está, en el, está claro. En el, ¿no? en el horno. Sí, exactamente. Sí, sí pero ¿lo, ¿lo has hecho tú o bueno, tú dibujas? No, lo no, estás viendo, ¿no? No, no lo ves. ves. No sé. claro. El siguiente comentario es de Gabriel de Coleville. Yo voy a poner, a cada, a cada nombre sí, le pongo un acento. Dice, cosas así se dan en muchas profesiones y realmente es odioso. Este mola. Dice, yo soy electricista y lo peor que me dijeron fue ¿Cómo es eso, de que eres electricista y no sabes arreglar retretes? Es como... Vamos a ver. Sí. <risa> esto ya no tiene que ver con la ilustración, pero para que veáis que esto es como en todas las profesiones. ¿no? Sí, en todas las profesiones como... pasa algo. Siempre, siempre va a haber alguno que está ahí para tocarte bien las narices. Sí, hay gente además que dice, si dibujas, sabrás dibujar cualquier cosa, en cualquier estilo. Por ejemplo, mi hermano, lo puedo decir, como no ve en mi vídeo, pues pues puede puede decir. Decir. me puedo meter con él. Siempre me dice, ¿por qué no haces esto en tabla de sur? Digo, no tengo ni idea. Ya, pero si lo hiciera ganarías pasta. Digo, eh, vale, o sea, es que no quiero ganar pasta con eso porque no lo sé hacer. No sabe, pues, es como pero... si le llegas a un músico y le dices, ¿tú qué haces? Pues yo toco el violín. ¿Y por qué no tocas el piano? Pues porque toco el violín. Porque, no, el violín. No, porque sea músico, no sabré todo sobre la música. Claro, pues, sí. Pues, eh, no, bueno, hazte, hazte tatuador. Y es como, pues a ver, eh, a vale. ser tatuador... Pues eh, es claro. que es otra movida, tío Es que es otro rollo a ver. Es otro rollo Es El siguiente es de 707 Que imagino que es una carita como así No sé hacerla, ¿vale? Y dice, cuando una persona random se acerca y te dice ¿Me enseñas a dibujar? Y esto, bueno, es un clásico, yo creo sí. que los lo dicen sobre todo A todos los youtubers de dibujo Joder. y es como, vamos a ver ¿y, y, y ¿Cómo te voy a enseñar a dibujar así Por arte de magia y, y, y, aún, y aún más por mensaje directo de Instagram <risa> o en un comentario, es como, eh, enséñame, qué, ¿qué tengo que hacer para dibujar? Y es como, Sí, además. Te hago una es una lista. Te... Claro, es como si. A nadie le dice, oye, que se me ha roto el coche, enséñame cómo se arregla un motor, así por Instagram, ¿no? Pues a mí me lo han dicho, de hecho, los dos así que más guays que recuerdo, alguien que me dijo por Facebook, eh, no me salen las sombras, en, dime cómo tengo que sombrear bueno a lo mejor no y otra otra chica que me dice una vez ¿eh, me puedes decir cómo pinto con óleo digo sí te compras un vídeo o te compras un curso o te apuntas a una academia y te tiras unos cuantos unos años, cuantos años ¿No te, o sea por un mensaje de instagram en serio crees que te puedo enseñar a pintar ¿Cómo? con óleo te compras un bote de óleo y un pincel sí pues, la apalante. gente es muy optimista con esas cosas sí de hecho yo eh, sintiéndolo mucho he tenido que bloquear Bueno, estoy en proceso de bloquear Facebook uh -huh. Porque me llegan, no lo sé 50 comentarios al día De gente que te pregunta cosas que creen que puedes responder Así uh -huh. en uh -huh. un minuto, sí, sí, ¿no? Es vale. como, oye, ¿me enseñas a hacer contabilidad? No <risa> sí. No, perdóname, ver, pero pues... no Vale, el siguiente comentario es de Luis Alejandro Rodríguez Lazo Y dice, es muy común que te digan ¡Qué lindo el dibujo! ¿Estudiaste dibujo? Y respondes, pues sí, estudié Y te dicen, ah, bueno, pues por eso te quedo también y dice, pues claro, es como si el haber estudiado dibujo te quitara todo el mérito claro. de, de haber conseguido hacer. Sí, está la frase esa de es que como tú sabes dibujar, claro. Es yo estoy yo... esperando que alguien me diga por primera vez. Es que como tú has aprendido a dibujar, no, no, es como si, es que un día te cayó una gota mágica y ya sabías dibujar, ¿no? No, sí. no tío, llevo 40 pero, años pero dibujando. Es que ¿no? incluso cuando te digan, ah, claro, es que tú has aprendido a dibujar, será como, será como despectivo en plan, de, claro, ah, sí, no, pero ¿por qué tú sí. lo has hecho ahora? Entonces así cualquiera. Claro, es como si ¿Cómo lo has hecho? Y dices, no, he hecho así me ha salido. He hecho... Ah, qué guay. Ah, qué, qué... ¿Cómo Muy lo has bien, hecho? He aprendido bien. a dibujar. Tío mierda. El siguiente es Ferchote03 Y dice, cuando te dicen No vale, tú dibujas bien Porque vas a dibujo técnico Toma ya crack Puto amo, madre mía, sí señor Sí, está. hay gente que no sabe lo que es el dibujo técnico no, cuando dices, no, soy ilustrador de... y te dicen, ah, ¿eres delineante. No, ilustrador, te lo acabo de decir. <risa> o sea, ¿Sabes cómo te llamas? Raúl. Ah, Pedro. No, no, te he dicho Raúl, tío. Sí. El siguiente es de Mayu Dragnil. Dice, la típica de, con materiales buenos cualquiera. Sí. Boom. Estas es de las clases. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. pues es como cuando te preguntan a ti en el. Este de, ¿cuál es el lápiz? No, pero ¿cuál es el lápiz? Sí, sí, no me sí. digas cómo hay que dibujar o que, que hay que estudiar anatomía. O lo... ¿Cuál es el lápiz? Eso es por el lápiz. Es el lápiz, es el papel. A ver, es verdad que influye, no, o sea, decir que no. Sí, hombre, claro. Pero sí, tenemos a Paul Siras que cara. dibuja con una tableta de mesa. <ríe> Que cualquiera, cualquier aficionado diría que cutre! cutre, no es. quiero dibujar con eso, quiero dibujar en la pantalla. Claro. Y es un monstruo, un crack, es la claro, hostia. Sí, sí, sí, es que te dicen, no, yo con una tableta claro. de 1600 euros también, no. Es, no, no, que la Pero tableta no, no hace nada, o sea que es brother, tu mano. No. no, a ver, que dibujes más cómodo, que el material sea mejor, guay. Sí, claro, eso sí. sí. Pero yo lo decía en un vídeo mío que la gente le explicas cuatro horas una cosa y al final te dicen. ¿Pero qué pincel has usado? Como diciendo, ya, esto me sí, lo sí. creo Cuéntame Pero entre, para, entre tú y yo Dime aquí, cuál tú. es el pincel que consigue que hagas esto eso. No, tío Sí. Y ya llegamos al final, el último comentario Es de Marcos Rojo Y dice, a mí a veces me dicen Eso no lo has hecho tú, eso lo has calcado Puede que a los demás les engañes Pero a mí, no, no claro. <risa> Vaya máquina, sí señor Sí, eso creo que es algo A lo que también se ha enfrentado prácticamente todo el mundo Que ha sí. empezado a dibujar y es al nada pero eso las cargaba a mí no me engañas. y cuando te dicen a todos los youtubers le dicen lo mismo eh, pero eso lo dibujas tú o solo cuando estás en la cámara y no sé qué si <risa> sí, lo estás viendo tío sí, sí, sí. o sea estás viendo que hago así con la manica y que manica, sale un dibujo el... eh, cómo en el puto universo puedes pensar que eso o sea no sé a lo mejor es, es, en una eh, peli se puede hacer realidad pero... virtual el, Sí, no sé cómo o sea... 3d animado con... sí es como pero, no, ¿sabes? pero sabes dibujar de verdad o... Uy, este, tú... no sé qué más tendría que hacer Son en realidad. Dibujos de cámara es magia la magia del cine sí o sea que a ver editar te puede, puedes hacer alguna trampilla sí, y tal la, la, la, pero ah, una vez me dice a mí también. alguien se nota que no es el mismo dibujo porque en una toma se ve la mano más blanca y en otra la piel más morena Digo, a ver, sí Entonces Vaya es mucho mamá, más tío. fácil que yo claro. Salga en YouTube eh, hablando Y eh. luego tenga, hay un tío que me hace los dibujos claro. no Yo es que empecé que... en invierno y lo acabé en verano Y entonces sí, es pues, como... me dio el sol y la mano está ahora como más pero, sí, sí, sí. pero... Como... Y me, me lo han dicho con el color de la piel Y otra vez me lo dijo un tío decía, el pulgar es más largo en eh, una toma que en otra la uña está más corta ¿eh? como vamos digo a ver, que, bueno que la sí, cámara vale, es... distorsiona la cámara tiene una cosa que es la corrección de color y unos sensores balance de blanco y esas cosas que es lo que hace que cambien los tonos que se muevan las proporciones que se vea la estantería torcida y el cuadro que no es el cuadro por <risa> cierto que no lo he dicho no es el cuadro es la pared que está torcida que en otro en otro vídeo hemos hablado de eso pues lo digo ahora es, es la pared que está torcida no es el cuadro sí y luego la perspectiva es un claro, gran misterio de la vida si ves una cosa de lado lo que está más cerca de ti se ve más grande. Grande. también sí, esto lo decimos no por ser crueles es claro, que no lo dicen verdad, mucho Es que no lo dicen demasiado. decir por qué no se cae la estantería si está torcida es que no <risa> bueno ya está no pasa, nada. <risa> no, pasa, no pasa nada pues nada bueno ya está sí este sería el vídeo creo que está de cosas, a la eh, de va a salir una parte 3 porque nos cuentan muchas sí, muchas cosas sí hay bien. cosas sí. muy divertidas además sobre todo sabes que tengo ganas de hacer si os mola no os lo decís en los comentarios la gente que trabaja en la calle Ah, que esos tienen que tener uf. O sea, un chorro de anécdotas de, para contar Increíbles, un día nos vamos a entrevistar sí. Gente que haga dibujos sí, en la calle Sí, sí, tenemos que hacerlo En eh, Paper Monsters, hacerlo. tenéis que ir a ver el canal de Paper Monsters Que sí. se lo voy a dejar en la descripción Porque, bueno, ahí tenemos un montón de vídeos más Y sobre todo vídeos con artistas muy top Muy, muy top, y bueno traeremos nuevos vídeos, hablamos también sobre cómo hacer tu propio videojuego, tenemos un vídeo, un montón de cosas un muy guay, de que cosas que, os que os molas, te sí, sí, sí. así que nada, eso es, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado un montón nos lo hemos pasado muy bien, si os ha gustado el vídeo darnos un buen like, no os olvidéis de suscribiros pasad por el canal de Arganza también y nos vemos en un próximo vídeo y donar sangre, y no robéis <risa> chao <risa>